Qué bueno, Ramón Flores y José Ángelas, eh, ah, comunitario. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Firme, firme, firme en la fe, con más fe ahora claro y entusiasmo, sí. porque no podemos perder la fe y la esperanza de, de ese cambio que el pueblo quiere. Yo quiero aprovechar el programa. Eh, nos preocupa sobremanera porque hay padres que se me están acercando, ayer vinieron una vez, por la situación de la escuela Gesemaní. ...aquí en Vista del Valle, la que está en Pradera ...de gestión maní... a propósito, gracias a una propuesta nuestra... ...se va a llamar, o ya se llama... ...porque ya la, lo probó en MINER... ...Escuela Profesor Lorenzo Burgos... ...el profesor ya fallecido... que fue pro, eh, maestro de Radio Pública Santa María... ...maestro de la Escuela Gregorio Luperón... ...maestro en la cárcel o penitenciario de Vista al Valle... ...y se acogió la propuesta y se llama así la escuela... ...¿qué está pasando?... Aún las autoridades, después que la ingeniera entregó este centro educativo tan importante, hace más de tres meses, las autoridades del minero u obras públicas no han arreglado las entradas a este centro educativo. Las imágenes están ahí en el WhatsApp y poner ponerla ahora, porque también nosotros nos opusimos a que... Se le da inicio a la docencia en ese centro porque hay una cañada que cruza en el mismo frente a escasos metros. De hecho, los estudiantes tienen que cruzar por el lado de esa cañada donde, eh, donde lanzan las heces directas de decenas de inodoros. Entonces, nosotros estamos haciendo un llamado a estas autoridades que son tan incumplidoras, tan irresponsables, que aún en campaña, señores, no son capaces de escuchar a la comunidad. Todavía hay niños y niñas fuera de las aulas esperando que se abra ese centro educativo. Las otras escuelas están sobrepobladas, súper sobrepobladas, pero ellos se hacen los sordos, los ciegos, los mudos, porque simplemente es arreglar las entradas y echar un plato a esas cañadas. Entonces no entendemos, de verdad, este gobierno que quiere seguir ahí, pero no le pone la, el oído a la comunidad en una obra tan importante como es un centro educativo que tenemos decenas de niños fuera de las aulas esperando que terminen ese centro educativo y ya tiene personal nombrado cobrando hace más de tres meses profesores, conserjes, todo el personal lo tiene nombrado eso es increíble señores así que hacemos el llamado al minero que por favor, no, no escucha a la comunidad, que necesitamos ese centro educativo abierto ya, por favor. Pero, Muchas gracias No da inicio por el problema de las calles. Esa es claro, la porque eh, eh, eh, ponga las imágenes, por favor, que está en el grupo de WhatsApp, ya. para que ustedes vean sí. cómo están las entradas. No, pero Mariela, Mariela, que nos llame. Atención, Mariel Santos. No, pero vamos a tratar de localizarla, eh, llamarla. Que nos llame, debe estar no viendo para que nos dé una explicación sobre esto y también atención al gobernador de la provincia Duarte que respondan de esta situación, Mira, no puede yo ser. No, claro. Yo no sé cuál es la valoración Gracias, de ustedes, Ramón. pero yo recuerdo que antes los muchachos iban a la escuela y caminaban a pie 4, 5 y 6 kilómetros para ir a la escuela. No, no, eh, pero... No, es... no, pero claro, yo lo que te digo es, es lo siguiente, ¿puede impedir esa carretera, así, esa calle así como está, que una escuela inicie su función y que niños estén perdiendo clases, por esa carretera. O sea, yo lo que digo es lo siguiente. Nosotros hemos ido creando una sociedad que se ha acostumbrado mucho a la bonanza, a que le, a, a que le faciliten todo, y tampoco queremos ningún nivel de sacrificio. Sí. Me criticarán, sé que lo, lo van a hacer eh, los que están abogando por eso, y aprovechan también para criticar a las autoridades, pero esa calle como está no tiene por qué detener lo, lo correcto es que se haga la carretera, la calle, eh, la verja perimetral, que se haga la calzada perimetral de cualquier edificación pública. Pero eso tiene que impedir que muchachos reciban el pan de la enseñanza. No, no, no, no veo. Puede comenzar a dar sus clases y en, la, y en el camino forzar para que la hagan. Eh, mira, eh, no necesariamente. A Ramón, a Ramón a que, que nos más está más viendo, que me escribe, nico, por, por favor, no ahí. A una que escriba el WhatsApp. La gente el nombre antes de la se escuela. sacrificaba, hacía niveles de sacrificio. Ah, el nombre de la escuela es Ramón No Yo conozco muchachos que viajaron 8 kilómetros para ir a la escuela, se hicieron, terminaron la, la primaria y la secundaria así, y después que se hicieron profesionales, valoraron eso como lo mejor de su vida porque les enseñó a vivir. Eh, sí, eh, eh, en, en ciertos puntos tienes razón, Amado, por supuesto no suspender la docencia porque está no. en estas condiciones. Ahora bien, lo que sí tenemos es una realidad de una inversión sí. multimillonaria desde el Estado, Totalmente que esos fondos no han contigo. sido eh, manejados de la forma correcta. Ha habido mucho desvío, ha, muy, ha, ha existido con el 4%, mucha gente que se ha favorecido y que se ha beneficiado de esto. Entonces, por eso es que ciudadanos como Ramón, la propia ciudadanía, piensa que, por Dios, no es posible que hagan las cosas a media. Si usted hizo un centro educativo, pues, por termínelo. Así no. Continuamos con... Rafaelito, eh, el teléfono, con, por favor. Se, se regó la rubia. No, porque son demasiado bandidos. Basilio Duarte dice, buenos días, te vas a dar algo, buenos días. Tenemos una llamadita. Oye, sí, oye el retorno ahí del televisor. Buenos días. Buen día. A su Buen ]ardo. día. Queremos también a mi hermano y a mi amigo Ramón. ...que también exijamos al ayuntamiento... ...porque eso es zona urbana... Ay. ...eso no es nada más del Estado Dominicano... El, estado, ...el ayuntamiento aquí... ...no ha presentado ni un plan... ...para ayudar a arreglar las calles de aquí... Es ...y eso le toca al ayuntamiento también... ...la zona urbana le corresponde al ayuntamiento... ...aquí en del Valle hay una entrada de un liceo... ...donde también está en malas condiciones... Y eso al es ayuntamiento que le toca, vamos a ser más serios. Cierto, según o, la ley. Vamos a dejar la campaña. Con según la recursos, ley le corresponde. Con por los, lo... los recursos que le llega al ayuntamiento, es cierto, a todo. todo, eso es prácticamente no, imposible. Eh, realmente, como dice Fulvio, con los re... según la ley debe ser el ayuntamiento, pero... Mm. Eh, no se cumple con la ley de lo que se le debe asignar a, a, a los ayuntamientos y por tanto no reciben los recursos necesarios pero por lo menos el afirmado eh, el acondicionamiento si sí lo puede cuatro, hacer o cinco camiones de, de, de, Catajo, de, de, de material y pásale un rodillo ¿en cuánto sale eso? atención mi amigo Tito, Tito Lajara o Stalin Lajara que me los están la Jara viendo eh, escríbame privado para ver en cuándo sale a arreglar eso y ver a quién se lo quitamos, ya que las autoridades aquí no, no están respondiendo. Vamos a una llamada así, telefónica. Muchacho. Buenos días. Atención, Tito, la buenos días. Buenos días. Buenos días. Día. Amado José Rosa. Buen día, buen día. No, no, gracias, buenos días a todos. Eh, Carolina, eh, eh, Ramón tiene razón, pero en parte. Yo estoy con lo que dice mi profesor, amado José Rosa. Ay, claro. Querido profesor. Ay, gracias. que tenemos que hacer sacrificio de ambas partes. Ahora... Ahora bien, sobre la llamada que hizo el señor culpando al ayuntamiento, no. Es que cuando hicieron el centro educativo, debieron, de, el ingeniero debió de acondicionar la entrada claro. al centro educativo. Claro. Eso me parece correcto. Eso es así. Ahora, de que ahí en adelante los estudiantes o los padres no quieran mandarlo por eso, por eso, bueno, creo que sería. Sería una, una inicia de parte de la comunidad, y me perdona Ramón Flores, que es un vocero número uno de, de, de valle pero debemos de, de poner una parte sí. de parte todo, debemos de mandar los niños a la escuela, y los profesores de, de ese plantel, eran de otros planteles, ahí está de Joaquín Cruz, y todos los maestros que querían ir para allá, no es, no es que están nombrados y cobrando sin trabajar, no, no, no. Porque yo, mi esposa es maestra, y fue de la que iban a mandarla para allá, y ella eh, trabaja en el Joaquín Cruz. Es decir que eh, no están cobrando, no están cobrando por, por, es decir, tres meses, como dice Ramón, perdóname Ramón, no, ellos están dando clase en otro centro y lo iban a trasladar a ese centro okay. también hay que decir la cosa como es ¿Cómo no? pase buen día equipo gracias, gracias muchas gracias por tu llamada placer de oírte muy bien eh, continuamos con whatsapp y la gente que nos continúe llamando también eh, Pedro Mejía de las Terrenas dice en relación a la pregunta del día vamos a leerla para poner a la gente en contexto ¿De qué preguntamos hoy? ¿Quiénes consideran usted son los responsables de la suspensión de las elecciones municipales en el 2020? Dice Pedro Mejía, Abinader y Leonel. Ellos Ay, no les interesa el bien del país. No, Abinader no Solo lo Solo llevar la contraria en todo, pero Dios mío. Yo Pedro. meto la mano al fuego por Luis Abinader. Ahora, por el otro que mencionaron, no. De la terrena, Pedro, pero qué, ¿y por... eso? Por Leonel no. Esther pero por Luis Abinader sí. Tipo serio. Me recuerdo a Roberto Rosario cuando te sí. refieres a Leonel. Sí, Roberto Rosario <risa> claro. que tiene un interés muy particular en claro. que la Junta Central quede mal buenos sí. días Día, sí, mi amor. ¿Cómo está? Yo, soy soy de oyente de ustedes gracias gracias si tenemos unos pedacitos por donde está el seminario, que ahí trabajaron y dejaron la lomita ahí, mira, tenemos que amparar los motores, todo lo que se queda, ahí divide con el seminario, este barrio. Y eso da pena, mi amor. Yo soy una señora mayor y acabo yo a levantar los motores ahí cuando se cambie. Ay, usted Dios no mío. puede mandar las imágenes por el WhatsApp que usted ve en pantalla, o poner a su nieta o a su hija que nos las envíe y el sector para hacer la denuncia eh, que tenga pues las imágenes e identificar mejor el lugar. Continuamos Bien. con Esther Vargas, Gracias. que dice que la Junta es autónoma, dice ella, no lo creo. Esther Vargas. Esther Vargas, dice que. Dice, esta no es elegida por los ciudadanos, es conformada. ¿El presidente respeta esa autonomía? ¿Y por qué de la misma manera no respeta nuestros derechos, nuestra economía, nuestra seguridad, las decisiones y reclamos de la mayoría? Caramba, cuántas cosas. Dios Mi mío. Mi país, Esther. El 15, Esther. Usted va a tener una oportunidad histórica de ir a votar en contra. Le invito a que lo haga. Carolina eh, Medina Sí, este texto me lo envió <risa> el Carolina profesor. Medina. Pero mira Martínez. que lo mandé él. Pero ¿y ¿por, ¿por, por qué tú lo compartes tú? Deja que lo escriba a él. No manda aquí, el profesor ¿Eh? Miguel Martínez. Siempre nos a, llama. a Miguel Martínez, que nos está viendo, que siempre nos pide saludos para él. Sí, sí, que escriba sí. él. Al... Sí, pero, pero al me quiere WhatsApp. saludar, fue mi profesor de básica. sí. Dice él, esos que abogan porque se siguiera en los colegios donde el voto era manual, querían jugar eh, con el caos en el sistema político-social de nuestro país. Okay. Eh, sí. Tenemos eh, allá. Todavía sí. nos quedan unos, eh, unos, unos sí. cuantos... Vamos, vamos entonces a, a parar los whatsapp. Vamos a, a ver qué nos tiene Robinson Polanco desde el Politécnico Manuel María Castillo. Está en la calle, en vivo, Robinson Polanco. Adelante, Robinson. Buenos días. Vamos a ver si conectamos en lo inmediato con nuestro querido bueno. amigo y periodista del departamento de prensa, Robinson Polanco. ¿Lo tenemos, Israel? Lo tenemos. No, pues si también, no, vamos, vamos a seguir con los whatsapp. Vamos a seguir con los whatsapp en lo que llega, Robinson. El, Adelante, el, Carolina. El profesor Jean Paredes, vamos a ver qué nos dice Ay, desde de Castillo. Castillo. Buenos días. Aquí transcurrió todo normal, a pesar de las provocaciones de ambas partes, PLD, PRM, especialmente en los recintos s más concurridos. Por por Dios, dile que lo que está una vez, el, el profesor Jean Paredes, el último, dice, el una vez se supo de la anulación, pero no llegó la sangre al río. No, eh, se Qué aplicó bueno. en Castillo, el derecho ajeno es la paz. Seguimos en, en sintonía, dice el profesor. Muchísimas gracias. Tenemos una llamadita. Quedamos con el 2403 03 vamos a, eh, vamos a ver, buenos días. Sí, sí gracias. Buenas. Es Ramón Flores de nuevo. Oh, Ramón. Ramón. Ya en la escuela, ahora se le puse el nombre de el profesor Lorenzo Burgos, como so, decía. Y antes. Ahora, Lorenzo Burgos. Antes eh, tenía el nombre del sector, de escuela de Okay. Mire, yo quiero aclarar algo. En primer lugar, usted, el amigo que llamó, sabe muy bien que yo no es porque estoy aspirando no, sí. que yo velo por Vista del Valle y San Francisco de Macorís. No, no. Ustedes son testigos que yo siempre he velado desde antes de querer no, sí. aspirar a regidor por mi comunidad y he sido la voz principal, como reconocía uh -huh. alguien que llamó, de Vista del Valle. Eso no eso está en duda, eso no está en duda, Ramón. Exacto. Entonces, quiero aclararle al amigo amado que no solamente son las calles, hay una cañada que le duerme. Eh, porque el, el, el comedor de esa escuela está como a, a cinco metros de, de una cañada, señores. Yo quisiera que ustedes vengan a una investigación para que ustedes vean. Vamos para allá esta tarde, eh, Ramón. Vamos a coordinar para allá esta tarde. ¿Cuántas casas y apartamentos tienen tubería directa a esa cañada donde al lado, al lado, tienen que pasar los niños? Y está al lado, justo al lado, al frente de la escuela, por ambas entradas. Entonces, la ingeniera lo que dijo fue que ella en el contrato no estaba estipulado arreglar las entradas, que eso le correspondía a Miner o a Obras Públicas. Entonces, el personal se nombró y estaban todos ahí para comenzar la docencia, eh, lo que pasa como decía la, la oyente, o el oyente que llamó, el televidente, eh, al no comenzar la docencia, ellos se distribuyeron en otros centros. Ah, bueno, pues espérese. Pues entonces ya que están cobrando, usted, eso fue lo que usted dijo ahorita. No, no están cobrando, están nombrados, hermano. Para bueno, pero entonces están trabajando en otros centros, están y están trabajando. distribuidos. Sí, sí, pero te quería aclarar eso. Ah, bueno. Que tiene un personal nombrado para esa escuela. Muy bien. No para otra. ¿entiendes? Pero parece, Ramón, que la decisión de hacer, hacer ese centro en ese lugar no fue la correcta. Sí. Porque si hay ese nivel de contaminación que tú estás planteando, no era un lugar para hacer una escuela. Exacto. O sea, bien creo bien. que ahí hubo un error. Bueno, gracias Ramón. Muchísimas gracias por la aclaración. Quien le llamó fue Lorenzo Lara, me parece, verdad, no, chicos. Eh, eh, cuando para ah, responderle no. a, a no, Ramón, no, no creo no, que se me identifica. No llamó, llamó una, otro, bueno, otro, un ciudadano. Ya lo